Hola, hola, buenos a todos, aquí se van comentando un día más en la taberna y hoy Volvemos a Total War, Warhammer Recordamos, bueno, vamos, estamos aquí en, en la zona sur Vamos a ir al inicio del capítulo de abajo para arriba Vamos a aposentarnos, joder Pues nada fardo Ok, me dado sí, supongo. Es que tenía que haber ido con camino normal y no con... Con el paso de la montaña. Bueno, no pasa nada, pequeño sacrificio. Así liberamos un poquito la economía que nunca está mal. Ah, no, no. Joder, ahora no se pueden ubicar aquí tú. Eh, vale. Ok, vamos haciendo los movimientos de los ejércitos hacia el norte, que no pare. Vale. Este hombre sigue aquí. Sí, trabajando. Está, está bien, está bien. Uf. Ah, vale, aquí hay un maestro ingeniero. No, vamos a meter dos. Vale, camino subterráneo hacia el norte. Vamos a distribuirnos un poquito, un poquito. Porque como tampoco está muy claro dónde se supone que están todas las fuerzas del caos, etcétera. Ah, vale, orden público, pero nosotros en esta facción estamos con guerra. Vale, vale, digo, visto ahí la cara verde, digo, what? Eh, ¿Estos ejércitos cómo están? Es que se están reponiendo aún. Prefiero quedarme y no... No pastrar. Vale, vale, vale, vale. Ahora, ahora es donde se viene la goya. ¡Oh! ¡No llegamos! Dios, es que nos movemos súper lento. Vale, yo entiendo que aquí... Vale, estos caminos subterráneos, o sea, nos protegemos entre nosotros. Vale. Que ahora en el próximo turno deberíamos entrar a Piñón a atacar. Lo que no sé es dónde tenemos más ejércitos del caos. Hay que expandirse y ir buscando a toda esta gente porque si no lo vamos a tener feo. ¿O oh, aquí, ¿Aquí? ¿Kislev ha llegado a sentarse ahí? ¡Qué raro! Son tierras que ni hemos explorado Bueno Ok, esto ya está Eh, espérate Vamos para allá Porque qué? ¿Dónde estamos? ¿Nos hemos defendido bien? Sí, vale Sí, sí Aquí nos llegamos a defender Es cierto Vale, ok Pues nada Estando como estamos Siguiente turno No ha habido pelea No hay nada más que movilizar Así que vamos a ver qué pasa. Pero vamos, le debe quedar en nada. Ahora revisamos si queréis las condiciones de... Se escapan, ¿eh? Se escapan. Hay que ir a por él. Vamos a ir con tostos. Este ejército va, nos va a servir para poder interceptarlo. Yo creo que sí, ¿eh? Buf. A ver, a ver, a ver Qué pesadilla, tío Reinos fronterizos Vale, un poquito de, de morro Ahí estamos ¿Eh? ¿Habéis vencido? ¿Y ya? ¿Qué me asedian Vale es bueno, ejército, ejército de éxito Galvaraz Darles fuego Los humanos de Sigmar vienen a implorarnos una vez más Vale, nada, o sea, vale Sí, vamos a mejorar nuestras Relaciones con ellos Vale, ok, aquí ¿Cómo la vamos a gestionar? Uh, vale Ejemplar, ¿no? Este es el de la... No, instructor Entrenamiento de ejército propio Este, este es maravilloso Vale Vale, ok. Nos colocamos aquí. Bien. Es que Kislev sigue súper mal. Vale, nos movilizamos hacia allá. Este maestro ingeniero. Vamos a ver si podemos llegar a enganchar al Archaón. Vale, aquí hay que continuar persiguiendo. No podemos... No podemos echarnos para atrás Pero bajo ningún concepto Hay que perseguir aquí A muerte A muerte hay que ir ahí, ¿vale? Se han quedado por aquí No me gusta Va, este ejército está listo ya vale, vale, vale nos vamos moviendo porque es que si no nos movemos va, va a estar más feo aún si cabe, entonces mejor avanzamos, echamos para adelante a ver, ahora lo que me da miedo es este ejército del sur, los reinos fronterizos exactamente qué han hecho vale, vamos aquí es que creo que voy a echar para atrás con este ejército porque visto lo visto, vamos a tener que defender. Vale, con este para adelante... eso es. Uy, en Krum que tenemos. Ah, el... vale. La sala de bebidas, bien. Eh... a ver. Reinos fronterizos. Chicos, ¿qué hacéis? no Ah, y no atacáis. Y no atacáis. Oye, muy mal, ¿no? ¿Qué estáis esperando? Nah, voy a bajar yo a darle de palos, porque madre mía. A ver, ¿puedo hablar con el clan angrun? Coordinación bélica, aquí. Ahora es un poco liada, o me da un poquito igual, porque como... ¿Tenemos nosotros que...? Ah, digo, pensaba que estaban asaltando a Tilea, digo, what? Vale, ok, nos movilizamos... Ah, no, un musillón está aquí al norte, digo, uy. Uy, uy, uy, que la tenemos. Vale, ok. Ahora. Aquí, en la zona norte, ya hemos movilizado todo el mundo. Cristo Sí, sí, sí. Pues nada, siguiente turno. A ver qué se cuentan. Es que estamos llegando ya. Hay que abrirse así rollo en abanico para abarcarlo todo y reventar... A todos los guerreros del caos existentes y por existir. Nos va a costar trabajo, sí, pero. Mira, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Oh, voy a. Uf, voy a emboscarlo. Voy a cruzar con Thorgrim al otro lado de la montaña. A ver si soy capaz de aproximarme. Bretonia. La cosa es no dejarlos vivir detrás de ellos, detrás de ellos, detrás de ellos. Vale, viento invernal. Nada, no nos van a... No nos van a amedrentar. ¡Ojo! ¡Vamos a participar! Uh, vale, me gusta. Buah, es que es demasiado fácil. Nada, no vamos a perder tiempo en esta batalla. Y vamos a pasar por encima. Estaba claro, no pasa nada. Vamos a pillar tesoros. Sí. Vale, buen trabajo. Ingenieros de campo. Tiempo de recarga reducido un 15% de la artillería. Maravilloso. Ahora, ¿qué más vamos a pillar? Atrincheramiento de artillería. Resistencia proyectil es un 30%. No. No, no me parece tan bueno. 10 turnos para los matadores. Liderazgo martilladores. Ataque de los martilladores. Preparación de hierro. No, es que tiene que ser algo... Hechas de dos manos. Enanos con martillos. Cinco turnos. Orgullo de los veteranos. Mantenimiento de las barba, de barbas largas. Esto en verdad nos viene súper bien. Porque tenemos un montón de barba larga. Vale. Vamos a reclutar esto ahora. Pero bueno. Por darle el último empujón en verdad a la campaña. Porque debería estar listo. A ver. Repasando los objetivos... Vale, campaña corta. Tenemos todas las regiones que debemos recoger. Ya no tenemos eh, Pieles Verde. Toda presencia militar de estas facciones que limitada a la región del desierto del caos. Guerreros, manada del caos y los guerreros del caos. Yo creo que solo queda el ejército archaón ¿eh? Y, y vamos a ir a por él, pero ya de ya. ¿Este ejército es suficiente para derrotar este ejército? Sí, sin duda. A ver, ¿hasta dónde podemos viajar? Por aquí nos podemos ubicar. ¡Buah! ¡Buah, buah, buah, buah! ¿Sufrimos fatiga por ir por aquí? Sí. Vale. Vale, vale, vale. Flanqueamos ahí... Sabotaje. Vale. No llega, seguro. Vale, no, no llegó. Ok, bueno. Hay que continuar las movilizaciones. Vamos a avanzar por aquí. Vamos a avanzar por aquí. Este ejército se va a quedar aquí por el momento. Aquí. Vale, vamos a liberarnos. Por aquí vamos a ir a atacar aquí. Y así apoyamos un poquito el otro ejército que tenemos por aquí. Yendo a camino al norte también lo vamos a movilizar. ¡Pua! Es que esto es todo rango, ¿eh? Esta, esta gente no sé qué tiene, pero creo que no me voy a enfrentar a ellos por lo que pueda pasar. Vale, ok. Este otro ejército nuestro aquí, perfecto. Este ejército lo rescatamos y lo llevamos a la zona norte. Uh, coste de construcción más barato. Vale, uy, uh, Gronti Mingol, que tiene para construir? Ah, bueno, la propia mejora de. No, no, no, pero esto no, no me interesa aún. Yo quiero llegar aquí, aquí, a tener la gran fortaleza. Nos queda una barbaridad, pero bueno. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ok, este ejército aquí. Caracrifle, muy bien. Torre roca negra que podemos mejorar aquí. Vale, el refactorio a una sala de bebidas me gusta. Y con eso ya estaríamos, creo yo. Vale, perfecto. Pues nada, siguiente turno. Es que esto, como no estamos luchando, es... Venga, siguiente turno, siguiente turno, siguiente turno. Y no tenemos que construir apenas... ¿Qué, ¿A dónde vas, hijo mío? Ah, digo... Me estabas asustando ¡Oh! ¡Ah! Vale ¿Esto qué es? Ah, pe la penetración que la tienen aquí los escudos Vale, vale, vale, vale Tiene este hombre Vale, son todo eh... Uf, No sé si vamos a poder, eh Bueno, yo espero que sí Con los ballesteros les meteremos caña a los carros los rompe... Oh, y encima línea recta. Nada, nada. Nosotros atrás, aguantar, línea fuerte y... ¡Bum! A chocar a lo que surja. Ya está. Tenemos que ser capaces de darles eh, valor. O, bueno, o sea, darles valor. Que cobren importancia tanto los cañones como los atronadores. Darles buenos flancos y que puedan reventarles a ellos directamente. O sea, girarlos... A ellos de alguna forma, como para que tengan el tiro decente. Vale, empezaremos nosotros con... O sea, vamos a coger todo el ancho de la calle. Colapsaremos así, o trataremos de colapsar hacia adentro. Y con eso lo tenemos hecho. Vale, a ver. Todos aquí detrás. Perfecto. Vale, una de dracoyerros por aquí Otra de dracoyerros por aquí Vale, ahora, una de enanos Dos de enanos Vale, eso es, que tengamos el suficiente ancho Como para que eh, nos, nos valga Vale, atronadores No tan ancho, vale, eso es Atronadores aquí en el centro Vale, y atronadores aquí Vale, voy a cogerme los tres detronadores, me monto un grupo con esto. Vale, esto en vez del 1 que sea el 5, por ejemplo. Una de cañones aquí, me gusta. Un poquito más lejos. No, en verdad, al revés, más cerca, porque yo, date, daos cuenta que en verdad vamos a avanzar la línea luego nosotros. Vale, un cañón aquí y el otro cañón aquí, ¿vale? Y estos entre ellos dos van a ser el grupo... 6, perfecto. Ahora, metemos el héroe aquí en el medio. Que dé el bufo, tiene bastante, pero bueno, que lo dé a todo el mundo. Metemos una, dos, vale, y ya está. Una y dos, vale, y esto va a ser un flanco. Espérate, vale, esto va a ser el grupo 1. Esto va a ser el grupo 2, con una de mineros aquí detrás. Vale, esto es el 2 La otra de mineros aquí detrás Para formar aquí el grupo 3 Vale, el señor del clan Lo voy a meter... ¡Ah no! Esto es un herrero ¡Wow! Vale Que tiene... Vale, la runa de furia Y esto lo vamos a meter aquí detrás Vale, que va a ser el, nuestro grupo 4 Ok, lo enchufaremos. Bueno, co conforme vean venir los carros, lo reventamos. Vale, ok. Grupo 1 un poquito para adelante. ¡No! Vale. Grupo 1 fijado. Ahora sí. Vale, los cañones... ¿Cómo están? No vemos nada. Vale, vamos a adelantar un poquito... El grupo 2. Vamos a adelantar también un poquito el grupo 3. Tal que así me gusta. Vale. El grupo 5 también lo vamos a adelantar un poquito. Vamos a fijarlo y nos adelantamos. Eso es. El herrero rúnico también va para adelante. El señor también. Vale, grupo 6. Chilling, chilling, chilling. Los cañones a reventar el centro de la formación. Ya sabemos cómo va esto y no podemos perder. Guerros del caos, guerros del caos con armas a dos manos, todo a ser poderoso, ¿eh? Vale, nosotros ahí a reventar, boom, boom, boom, boom. Vale, va, va, va, va, va. Ahora, conforme entren en rango, boom, quiero la descarga. Vale, perfecto. Maravilloso. Oh, no ha habido casi impactos. Vale, a este mogollón, a ver qué tal. Sí, aquí parece que están más agrupados. Uh, y una de elegidos. Vale, vamos a reventar a la de los elegidos en los próximos disparos. ¿Vale? Vale, vale, vale, vale. Bueno, está bien, está bien, no son malos disparos. ¿Se están acercando mucho? No, aún tenemos metros para jugar. Vale, vale. Dios, ¿qué es eso? Vale, no nos ha dado Un poquillo. Ah, no, que va. Teníamos que disparar desde súper cerca. ¡Dios! Vale, a los carros, a los carros, a los carros. Vale, vale, vale, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien estamos bien. Vale, vale, vale, vale, vale los, los de estos tienen buen sitio Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, los nadadores aquí Vale, estamos bien, estamos... nada, nada, lo hemos puesto... Estamos muy bien ubicados Tenemos tiros limpios, donde queremos tener tiros limpios Nada, nah, estamos muy bien Vale, los mineros, vamos a colapsar aquí con los mineros esta me gusta, vamos a colapsar aquí con estos guerreros. Vale, ¿cómo está? ¿Nuestro señor tiene habilidades? Sí. Buah, vale. Nada, nada, nada. Hemos pasado por encima. Muy bien, muy bien. Esos mineros también ahí trabajando. Vale. Ballesteros, apoyad aquí, apoyad aquí ¿Dónde está el otro grupo de Ballesteros? Vale Ah, perfecto Venga, las runas, invócalo ahí todo Nah, bien, ¿no? Sí, sí, sí Uf. Aquí es que está un poquillo feo, ¿eh? Nos han colapsado ahí por todos lados ¡Toma que ¡Qué cañonazo más bueno! Ah, nuestros guerreros... Vale, bueno, sí, eran guerreros normales Tampoco era... Nada del otro mundo, no lo esperábamos Vale, vamos a movilizar aquí a este señor liderazgo de nuevo. Venga, a ver si podemos desatascar esto un poco. Acercamos aquí a la gente. Vale, ellos ya huyen, ellos ya huyen. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, y mete la runa de daño. Vale, vale, vale. Venga, que vimos al Shaon. Ok, grupo 6. Concentrad vuestro fuego ahí. Que los que huyan, que se mueran. Todos al todos al todos al todos al todos al todos todos Dale ahí, toda la descarga. Vamos. Vamos, vamos, Vale, vale. Dale. Bien. Ah, Qué bien, qué bien, qué bien. Que venimos bien. de derrotar a chabón. Nah, ya, hemos completado la campaña. Se acabó. Nah, qué gusto, tío. El... el ¡Oh, oh, uh, oh, uh, oh! Uh, ¿Cuánto cañonazo? Uf, la verdad es que... Pff, 10 de 10 los enanos, eh. Esta gente son... Toma ahí, toma ahí, toma ahí. Nah, ya, esto por, por gusto. Causa daños a los combatientes. Fruta contra unidades de 50 hombres o más. Toma ahí. La verdad es que los cañones se han puesto las pilas, ¿eh? Venga, da un cañonazo guapo. ¿Se ven venir los cañonazos? Sí, pero no sé. Apenas veo desde dónde vienen. Tiene que haber alguno por aquí, rollo. ¡Bum! Bien puesto. Mira mira, mira, mira, mira, mira. Toma, toma, toma, toma. Nah, de locos, me encanta. Lidrado. Oh, estos pobres colapsamos y nos llevamos a los elegidos. Ah, nosotros son guerreros del caos. Ah, bueno. Nah, los cañones son una barbaridad, tú. Uy, ¿no le ha nadie ese cañonazo? Oiga, ¿ah? Venga, venga. Nada, vale, los últimos tiros. Rum, pum, pum, pum. Vamos. Nada, finalizamos batalla. Ahí está, vale. Uh. uh. Uy. Vale, sí, finalizamos batalla. Ahora sí. Hemos ganado la batalla. A ver qué nos queda en la guerra. 164 pérdidas solo, eh Solo 56, 77, 82 Los dracoyeros han hecho 31, 24 Pff, Está muy bien, eh Atronadores, 56, 82, 61 Nada, nada, muy, muy, muy, muy bien Vale, hemos herido a Archaon Perfecto Luna, el azote de los orcos, ya o sea, no era ni con el ejército de Thorgrim 1460 y tenemos pérdida en la reposición de bajas. Nos vale la pena. ¿Vale? No, pero el chabón ya ha sido herido. Así que tenemos que echarlos literalmente. Literales, literalmente. O sea, ese ejército no puede quedar en pie. Llegamos, sí, hombre, si sí, llegamos. Está Zorgrim ahí al lado. Nada, ya. Se acerca el fin de, de.. la era del caos. El viejo mundo ha sufrido bajo el yugo de Archaon Pero. Ojo. Vale. Carga. Ha vuelto y está aquí para esperar a recibir otra misión. Pues, hijo mío. Al norte. Por aquí no vamos a pasar... Como tampoco me han reclamado. Vamos a pegar una pequeña vuelta y ya está. Vale, estamos restaurando Kislev. Vamos a movernos hacia allá. este ejército le falta un turnito. Va a estar listo. Vale, vamos a ubicarnos hacia acá Con este hacia acá Luego cruzaremos las montañas fácilmente Pero Archaón ha de caer uh. eh, eh, eh, Pues la verdad es que no estamos Vamos a meterle armadura completa porque el resto no, no procede Ah, uy, wow, y el herrero rúnico este al 12, tú. Runa de la negación. Este, este, este, este, este. Vale, nos acercamos. ¿Por qué no? Y atacamos con el ejército de Magni. Llegamos Llegamos Vale Esto va a ser el fin del caos Vamos a por ellos Uy, ¿dónde está el otro estandarte? Ah, aquí Liderazgo Este ejército está bien, ¿eh? Para luchar contra esto Vale Vamos a por ellos Llegamos ya a la media horita del capítulo Pero yo creo que con esto Acabamos de todas, todas La serie de Total World War A ver Hemos ya herido a chabón Y a este, yo creo, creo que es el último ejército que queda del caos en nuestras en nuestras tierras. Así que... Va a ser el fin de la era. No creo, si no, yo qué sé, ¿eh? otro capitulito tampoco... <risa> a lo mejor nos queda echar otro capítulo. Vale, ok. Todo para atrás... Dracoyerros en el... Uy, uh, ¿y si conseguimos la colina? No, no, no, no Porque tenemos los lanzagravios y quiero que disparen ya de ya, Vale Barbas largas Barbas largas Vale Vamos a meter aquí en esta zona un poco Por detrás Los barbas largas pesados Y luego cerramos aquí Vale, y... Vale eh, Un poco más ancho, ¿no puede ser? Sí, perfecto Vale, una de entrenadores por aquí mm, Es que esto está feo, ¿eh? Vale, la de Ballesteros aquí Esto va a ser la 4 Estos 3 Vamos a hacer que sean el grupo 1 Que es la falange central El 2 Estos 3 Maravilloso Thorgrim, aquí en el centro para bufar a Tocristo. No, vamos a abrirnos más. Vale, vamos a hacer de todo esto un grupo. En el grupo 4 vamos a añadir también a esta gente. Vale. Los girocópteros aquí. Con el 5. Que pasen... Vamos a desplegarlos aquí y que pasen de frente. Vale. Y ahora los lanzagravios mirando hacia allá. Venga. ¡Perfecto! Comenzamos batalla. Lanzagravios. Disparamos. ¿Qué nos queremos quitar de inmediato? Esto. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vamos a caer con las bombas, bueno Que bien lo vamos a pasar Uh, muy ancho a lo mejor Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo Vale, y a la vuelta La que te cuento Vale, vamos a quitarnos los carros que al fin y al cabo es lo que nos molesta cien nah, por Perfecto, buena carga así de esa Vale, vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien, estamos bien Vale, barbas largas y barbas largas Vale, vamos a meter esta aquí Esta la vamos a colapsar aquí Esta la vamos a colapsar aquí Los atronadores, por favor A esto que viene por aquí Dios, Dios Ah, ah, colapsamos ahí, ya está. Eh, Thorgrim. Eso es, venga. A ver si podemos. Ojo, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. A ver. Que se nos está yendo en las manos. Los rompehierros, ¿dónde están? Cuerpo a cuerpo. No nos aturullemos. Vale, vamos a perseguir aquí. Eso es. Sí, sí, sí, sí, estamos bien, estamos bien, estamos muy bien Aquí persigan estos que no vuelvan, estos que no vuelvan Nada, maravilloso, maravilloso, maravilloso, muy buen trabajo Muy buen trabajo estamos haciendo Vale, estos aquí... Nah, nah, nah, nah, nah, se acabó... Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó... Están fuerísimas, están fuerísimas... Nah, muy bien, muy bien... Hemos aguantado muy bien... Se nos salía un poquito... Ahí, pero bueno... Eh... Aquí, porque ya llegamos... A, a ningún otro sitio, claro... Nah, los querros del caos tampoco lo vamos a tumbar... Ojo, ojo, vale... Todos vosotros aquí. Venga. Eso es Thorgrim. No sé si antes he dicho Magni. La verdad, se me ha cruzado ahí en la cabeza ahora. Eh. Nada, ya es, aquellos no llegan, ¿no? Eh. Vais a buscar a aquellos. Vale. Yo creo que aquí nada falta más apoyo, ¿no? Con, simplemente con el, el liderazgo de Thorgrim. Es imposible que huyan. Vale, vale, lo matamos, lo matamos. Venga. ¡Ay, te visto! Muy bien. Bravo, bravo, bravo. Nada, no nos queda más que aplaudir. Muy buen trabajo finalizar batalla. Porque además ya han huido la, la primera. Así que la segunda aquí no sobreviven. Nada, esto sale aquí, pero han perdido todo. Literal. O sea, ahora perderán todo. 104 pérdidas solo. Unos dracoyerros. En, en super veterano, ¿eh? Este lanzagravios ha durado, creo. O sea, ha acompañado a, a Thorgrim durante toda la campaña, te diría. Aún quedan. ¿Cómo van a quedar? Ejecutan a los cautivos, pasarlos por la piedra. Bien. Efectivamente. Y ahora toda la review de cómo hemos ido avanzando, porque estos somos nosotros, eh de cómo hemos ido avanzando a lo largo de, la, de toda la campaña, me, la verdad es que me encanta. Tío. Cuando llegas al final de la... que cumples los objetivos y acabas, es maravilloso ver toda la evolución porque han sido, si no me equivoco, 45 capítulos con este. Uf. No sé, muy, muy, muy, muy, muy guay, me ha gustado mucho, eh, he disfrutado mucho, mucho, mucho con los enanos, pero bueno, es momento de mirar hacia adelante. Vamos a ir ahora, arrancaremos una campaña en Total World Warhammer 2, que veremos qué tal, qué tal va eso pero quiero probar, no sé, algún otro ejército, otro otro héroe, otro, no sé, cambiar de, de facción, a ver qué otra cosa podemos, también por, por cambiar el mapa, ¿no? Porque en el Total War Warhammer 2 hay mucho más mapa, sé que puedes rejugar estas estas zonas, pero yo qué sé, vamos a buscar otro, no sé, otro rollo, algo que no hayamos tocado aún o que no sea del mismo... Que no juguemos en la misma zona, ¿sabes? Porque veamos algo distinto, por lo menos. Regiones en posesión, 33. Ah, claro, así es como hemos terminado. Sí, bueno, todo el sur y porque el norte no hemos podido. Ah, puf, aquí se nos atascó muchísimo. Empezamos a hacer... Eh, intentando empujar hacia abajo. A quitarnos a los orcos de encima... La verdad es que eso estuvo feo, ¿eh? ¿Por qué turno va? Ahí va. Va a toda pastilla, ¿eh? Recapitulando, por el turno 51. ¿Aún estábamos así en el turno 51? Dios mío. No sé, está guay. En comparación con el Troya. No sabría decir. O sea, le he disfrutado, pero también porque tiene una. Tem o sea, es una temática totalmente distinta, pero. Eh, a. A o sea, con el componente estratégico es muy diferente, porque por ejemplo aquí tienes que tener en cuenta eh, máquinas de asedio que en el Troya no había ningún ejército tenía máquinas de asedio eh, solo había digamos, unidades mitológicas, que eran pues eso, las arpías y ese tipo de, de unidades que sí que o sea, mejoraban, ¿no? Eran, tenían más más habilidades como infligir miedo, cosas así, que era como el máximo que podías aspirar. Y luego los, las capacidades de armadura, ¿no? Ligera, mediana, pesada, eso, no sé, era un, era un buen concepto, era un buen concepto. Pero aquí, bueno, aquí tienes pues eso, totalmente distinto. ¡Hola! Aquí, que esta anexión aquí, se han unido dos clanes orcos, se ve uno absorbido al otro... Acierto, cierto, cierto. Eso, eso pasó. Pasó. Estuvo bien feo. Los reinos fronterizos no sé por qué dejaron todo esto por capturar. Me parece un poquito absurdo, pero bueno. Lo dicho. No sé. Ha ido muy bien. Me ha gustado mucho. Y eso. El, el componente estratégico es mucho mayor porque si eso tienes eh, las... Las máquinas de asedio, que son los lanzagravios, los cañones, los, no sé, tienes magos, tienes, o sea, tienes magia en general, ya no magos, tienes magia en general, que son un montón de habilidades, hechizos, o que al principio, puh, viniendo del Total War Troya, cuesta un montón arrancar, cuesta un montón asimilar esos conceptos y decir, ok, vale, vamos a usar esto. Y, y pienso que los enanos no tienen mucha magia Pero por ejemplo los orcos, el caos Es, bueno, totalmente distinto Tienen muchísima más magia que usar Y, y una buena bola de fuego Una buena invocación, una lluvia Algo que reviente to, to, Cambia totalmente la partida por completo eh Pero por completo Si es capaz... Por ejemplo, estas últimas batallas... La lluvia de fuego esta que nos ha salido en este turno... Si eres capaz de... Reventarte, por ejemplo, una unidad tocha... O dejarte al... Al líder del ejército... Al general del ejército contrario... Medio tocado... Puf, te puede hacer la batalla, ¿eh? O sea, te puede hacer la batalla, pero bueno... De una forma... Exageradísima... No sé, ese tipo de cosas... Le, le dan un puntito extra al, al. Total War. ¿Es fantasía? Sí, pero. y lo que mola. <ríe> al menos, a mí por lo menos, me ha molado mucho el rollo. No sé. Bueno, en definitiva. Primera batalla. Bueno, primera batalla. Primera aquí, el turno 101. Ya íbamos hacia la zona norte. Este, íbamos a subir por aquí, por el paso estrecho de las montañas. Ah, no, se pasa dónde está. Ah, por aquí, por aquí, por aquí Por ese paso estrecho uf, La guerra contra Karathir Saldrá en el ciento y pico ¿Se puede adelantar? Bueno, no sé si lo he bugueado, eh Es que hay un montón No sé, está, está muy guay ver Todo en retrospectiva pero también el mapa no da para mucho, ¿eh? El mapa del Total War Warhammer 1 era esto. En vertical y ya va. Aquí, aquí en esta zona, creo que tienes el ejército de... Bre bueno, el ejército. La facción de Bretonia, si no me equivoco. Aquí en esta costa de aquí. Pero ya está, ahí se acabó el mapa. Los or orco orcos y enanos por esta zona. El imperio, los condes vampiro, Mira, ahí van perdiendo fuerza los condes vampiros. Eh de nada, los elfos aquí, en este trocito de aquí Bretonia. y el, el bueno, el resto de facciones humanas que están por aquí en la zona norte pero no, no tiene mucho más la verdad, el 2 crece uf, una barbaridad, el mapa se expande bueno, en todas las dimensiones y ya el 3, cuando lleguemos al 3, eso va a ser una barbaridad pero una barbaridad No sé, ganitas de coger la campaña del 2 Jugar el 2 Y a posteriori coger la campaña del 3 Y jugar el 3 No creo que nos vaya a costar mucho eh, la Bueno, no lo sé Lo que nos costará la campaña del 2 Habrá que ver objetivos y demás Pero bueno Rápido, con la experiencia que ya tenemos Yo creo que no nos será tan Tan ardua Como Como nos costó la primera del Troya O como nos ha costado esta Está, está bien, ¿eh? en capítulos de media hora Prox, hemos tardado Menos, hemos tardado menos Que para completar la del Troya La del Troya, si no me equivoco Tardamos 50 y... Pocos capítulos O 40 y algo Pero eran capítulos de 45 minutos una hora eh Estos capítulos de, del Warhammer 1 Han sido De solo media horita Aprox, arriba, abajo Pero claro, íbamos ya a carajos o a sea, y Íbamos a piñón de pam, pam, pam Sabemos qué tenemos que hacer y, y más o menos ya tenemos la idea del juego Los reinos fronterizos siguen perdiendo terreno Hostia, es que mira cómo se ha quedado el imperio, eh Ha perdido toda la zona norte se ha quedado en este reducto solo Aquí es donde estábamos apretando ya contra los condes vampiro Ah, bueno, no, esto a lo mejor es Kislev Vale, esos somos nosotros. 137. Ahora en, invadiremos esto. No debe quedar mucho, ¿no? 140 y pico que, que conseguimos esa zona de ahí, al norte. Ahora, ahora, ¿vale? Hemos conseguido esas dos. Que es cuando se nos anexionan. Aquí es cuando tuvimos la guerra contra los... Los vikingos del sur. Misocracia, ¿no? El concepto Los piquicos del norte y de las guerras del sur Vale, eso son todas las batallas Pam, pam, pam, pam, pam Es una pasada que te guarde Toda toda la data, ¿eh? Que te lo guarde Todo lo que va ocurriendo Me parece una pasada Y luego verlo, tío, es que me parece súper bonito verlo cómo evoluciona, cómo ha ido expandiéndose El imperio, no sé Me recuerda un montón al Risk Me gusta mucho porque además lo ves en retrospectivo y dices, Buah, es que teníamos un territorio. Mira, mira, mira, pom, pom, pom. Nah, precioso. 150. Nah, ahora cuatro batallitas por aquí. Y ahora es que estos últimos turnos han sido pasar para ir persiguiendo a Chabón. Lo perseguimos, lo perseguimos, lo perseguimos. Y ahora saldrán ahí dos o tres combates en la zona norte y se acabó. 154... en el 155. 157... ¡Ay, ahí, Se acabó. Cagan a muerto en combate. E impiden invernal en las montañas de Hel. Y hemos rechazado al caos del viejo mundo. Turno actual 157. Nada, maravilloso Bueno, llegados aquí Despedimos Total War Warhammer 1 Y Nos veremos pronto En Total War Warhammer 2 Así que, nada, recordad Lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos Tanto aquí como a mí, que más tarde los dos En la descripción, que comentamos un poquito de todo También, seguidnos en Twitch